No me tanto. Estas son tres semanas de apuntes. Uf, vale, es la penúltima ronda, o sea, me queda solo un techo más por pedirlo de semana que viene y ya está. Voy a hacer unas fotos para Instagram porque eh, yo llevo colaborando con Repro Express desde, desde el tercero y estoy súper contenta y eso, entonces cada vez que me lleva un techo así grande, pues lo enseño. Vale, luego, estas hojas me vienen súper bien porque eh, son literalmente enormes. Entonces, por este lado, lo que les aparece es que no son muy grandes. Me vienen súper bien. Eh, vale, es que mira Todo lo que llevamos es este cuatri de apuntes que habéis preparado. Vale, es que en serio Aquí un tocho Lo mismo Otro tocho Otro tocho Otro tocho Y otro tocho Os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Ahora mismo son las 11:35, bueno, casi 40. Entonces yo para las 11:45 y 45 quiero estar estudiando porque me voy a poner a las 11, pero es que han llegado apuntes, entonces necesitaba ordenarlos porque si no mmm, sé que se me va a quedar para hacer mañana. Y ya sabemos todos el refrán de no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy. Entonces he dicho, me lo quito. Y se me echa un poco tarde porque también me hecho las planchas y he y ido al gimnasio, he tenido crossfit por la tarde. Hoy es lunes. Eh, es... no sé qué día es 28 28 de noviembre Creo Hoy he tenido clase Pero solo he tenido de 8 a 9 y Después hemos estado estudiando en la biblioteca Después he ido a comer Con mis etonas, He estado estudiando un rato a la tarde Y después he ido a eh, CrossFit He duchado, he cenado Y ahora ya estoy aquí ¿Por qué se me ha ocurrido este vídeo? Vale, yo soy una persona a la que mmm, Les suele dar pereza ver Vídeos sobre personas de medicina como cuando está fuera de esta época, ¿vale? A ver, depende de qué vídeos, ¿vale? Hay vídeos que me los trago enteros. Pero después, los segundo de exámenes, pues no me los veo hasta que llega la época de exámenes porque me siento muy identificada y me hace centrarme. Entonces, eh, la semana pasada me vi a unos vídeos que eran en plan como mi rutina de mañana estudiando, en plan levantándome a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y yo veo eso y me quedo en plan súper impactada de que alguien sea capaz de levantarse a las 3 o 4 de la mañana para estudiar. Pero claro... Se acuestan súper pronto, en plan igual se acuestan a las 8 o 9 de la noche. Pero me he dado cuenta de que no he visto ningún vídeo mmm, de rutinas de noche, de estudio. Y yo soy una persona que se concentra más de noche. Esto va a depender un montón de vosotros a ver evidentemente lo más sano para no alterar nuestro ritmo circadiano y nuestro ciclo sueño vigilia pues es eh, llevar como el mismo ritmo de siempre no pero a mí eh, no es que me pasa por las noches que me concentro mucho más mi cabeza hace pum y se centra mucho entonces estoy estudiando hasta que me entra el sueño no soy una persona que se pasa eh, de gaupa estudiando en plan de gaupa y que no me o sale la prueba en es castellano que para estar toda la noche de despierto pero tengo una amiga que si está viendo este vídeo es que siempre la menciono Mi amiga Paulita es una chica que es que vive de noche en exámenes Para que veáis que hay estudiantes de todo tipo Os voy a explicar pues lo que voy a estudiar hoy Llevamos esto del cuatri ahora mismo, ¿vale? <risa> ahora mismo estoy evidentemente más centrada en los de diciembre Pero todavía estoy dedicándome un poco a los de enero porque me dan miedo los de enero Sobre todo el de Pato Entonces estoy intentando un poco mantener el estudio de esta asignatura y a la mañana ya de tarde he estado con neurología y ahora me voy a poner con cardio. Y mi intención es estudiarme dos temas, es que a ver si consigo. En su día me lo leí y me hice un esquema, cuando haga paroncitos pues os explico. Y nada, vamos a preparar la mesa. Los apuntes, la agenda, el estuche Y los cascos. Spew out from my own disgust. With inner angels, I must fly higher than they could 'cause I know I'll never be one. No, I won't ever be so. Break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah. 'Cause I lay waiting for your Pray that you know a way Vale, eh, es la 1.36 ahora mismo, no contaba con esto, y es que no tenía la no que nada o terminado, solo tenía rollo por aquí, yo no sé si es, porque pienso que estoy sola en el mundo en el que soy la única persona que está despierta en el mundo a estas horas aunque es evidentemente sé que no, pero es como que tengo esta sensación a veces me preguntáis que a ver cómo hago para no distraerme con las redes sociales y con el móvil mientras estoy estudiando o para estar 100% concentrada evidentemente me distraigo, eh, cojo el móvil, entro en redes sociales muchas veces y después eh, me siento mal y lo dejo y vuelvo yo os enseñaré técnicas que a veces utilizo pero una de ellas es estudiar por la noche porque no me dan ganas de entrar en redes sociales. Yo creo que es porque sé que mmm, si termino lo que me ha propuesto, en plan, si termino el siguiente tema, a ah, de las 3, pues me voy a dormir. Dejadme por los comentarios si sois eh, personas de estudiar de día, en plan de madrugar y acostaros pronto, o como yo, de estar hasta más tarde y no más tarde. Voy a coger el siguiente tema. Este era el de la hipertensión arterial. Tema bastante cortito, tiene 26 caras No lo tengo subrayado porque Me los leí de... o sea, como Me los iba leyendo al día Es la única asignatura en plan que he llevado Más o menos al día, el problema es que Me lo leí hace un mes Y me hice esquemas de algunos temas, no de todos Entonces me leía Los apuntes que yo cogía en clase porque no Estaba subida a la comisión todavía Vale, el siguiente tema es el de La cardiopatía isquémica Yo creo que este sí que está entero porque tiene por delante esto y por detrás esto. No me gustan los temas largos, pero pues el problema es que este año son todos largos. En plan, es que pocos hay, en plan, pocos temas hay que bajan de 20 caras. Y 20 caras es que igual, así dicho, no parece tanto. Pero una vez que te pones, sí que es, sí que es. A todos digo que tengo época ¿sí? en general suelo tener este horario en plan en exámenes pero luego está fatal cuando tienes examen pronto porque es que te descoloca todo el horario de dormir y se pasa fatal para levantarse pero bueno Voy a hacer lo que más me gusta antes de dormir que es leer Igual mi rutina nos parece irreal porque a mí se le ocurre ponerse a leer a las 3 de la mañana O sea, hay días que me leo dos caras y me quedo dormida Y otros días no en los que necesito no leerme 10 para el sueño Y es que si me voy ahora mismo así a la cama Os prometo que tengo la cabeza tan agotargada Que es como que mmm, mi cabeza lo único que hace es pasar información Entonces necesito como algo que me relaje Estoy con una novela Uy, bueno, no estoy li... de novelas no estoy leyendo solo una luego me estoy leyendo un par de libros así que de vez en cuando cuando empiece a aprender sobre algo pues los cojo pero a estas horas no quiero aprender nada la... a estas horas eh, yo necesito mi novela y espero que os haya gustado el vídeo y no sé, si queréis que os enseñe alguna rutina más si se me ocurre alguna de 2022 la grabo Así es. la verdad no os voy a mentir siempre he tenido que dejar el escritorio despejado pero hoy no sé es ese día cuando me gusta tarde no lo suelo hacer prefiero recogerlo las la <risa>